Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos en el templo de Abydos. Este es el templo de construcción, pues al padre se le atribuye al padre de Ramsés II, Seti I. Fijaos, la sala ¿Eh? es un templo muy diferente lo que podemos encontrar en otros lugares en Egipto. Vamos a ver uno de estos murales, por ejemplo este que tenemos aquí. Fijaos, una maravilla, una maravilla del arte. Todo lo que estáis escuchando ahora mismo son pajaritos. ¿eh? Esta sería la segunda sala. Estamos en la segunda sala donde se accederían pues ciertas personalidades. Aquella, aquello de ahí, esa sala de ahí, pues sería la sala de, dijésemos, el pueblo. Luego tenemos otras capillas o salas, que son estas puertas que tenemos aquí. Y aquí estarían, o pues, estaría el dios o los dioses. Fijaos las columnas. Fijaos qué columnata podemos ver desde aquí. Es precioso. Hace un calor horrible. Además hace bochorno porque no hay... Eh... Bueno, mejor dicho, no hay sol. Sí, no hay sol. Y hay unas nubes muy bajitas... ...y estamos a unos 40 grados aproximadamente... ...aquí se está fresquito... ...aquí se está bien... ...fijaos en estas columnas... ...como grababan... ...con qué delicadeza... ...estaban grabando... O sea, ...estas... ...piedra caliza... ¿eh? ...piedra caliza... Y ahora vamos a ver aquí que hay unos frescos... ...que están pintados... ...aquí hay una sala... ...que está reformándose... Y aquí vamos a ver estos frescos. Bueno, podéis ver la cantidad de espacio que hay aquí. No es un, un templo de gran altura, no es gran altura lo que hay aquí. Y ahora vamos a andar un poco por este lado de aquí. Vamos a andar por aquí y fijaos, es una sala cerrada lo que encontramos aquí y os voy a hacer un pequeño recorrido para que veáis lo magnífico, esta es la sala donde se llamaba al dios, fijaos aquí en estas Seti primero, ¿vale? Como Va. Todo esto tiene una ceremonia. Son diferentes dioses. Y todo esto tiene una ceremonia. Bueno, pues vamos a seguir con este recorrido y os vamos a ir enseñando más cositas. Estamos en la sala de la diosa Isis y veis como aquí Seti primero le va haciendo ofrenda al faraón. Fijaos, aquí tenemos también a Isis y a Horus. Tenemos seis capillas más que vamos a ver, vamos a verlas todas, aunque vosotros veréis alguna. ¿eh? y lo bueno pues me lo reservo para mí evidentemente pero dentro de lo que se pueda os pues lo iré enviando no en todos los sitios se puede grabar esto es importante aunque yo intentaré pues bueno sacar mi cámara y poder grabar todo